Los sonidos del español. A. A. Con A se escribe anillo. Anillo. Con A se escribe ángel. Ángel. Con A se escribe abeja. Abeja. Con A se escribe araña, araña. Con A se escribe avión, avión. Con A se escribe árbol, árbol. Con A se escribe aretes, aretes. A a. Abeja. Abeja. Abrigo. Abrigo. Amarillo. Amarillo. Abuela. Abuela. Abuelo. Abuelo. Actor. Actor. Ascensor. Ascensor, agua, agua, águila, águila, alas, alas, azul, azul, almohada, almohada, almuerzo, almuerzo. Animales, animales, árbol, árbol, arcoíris, arcoíris, artista, artista, astronauta, astronauta, autobús, autobús, avestruz, avestruz.